Vivo en un mundo de obscuridad como Drácula En un mundo retorcido y cruel como Calígula Muchos fake MCs me ven y aprietan la mandíbula Agrios como arúgula, sudan en canícula Sigo un código y protejo un templo como Samurai Cargo las tijeras grandes para cortar tu bonsai Tengo técnicas de ataque legendarias de Muay Thai Corren rápido, bye bye, millones de Mordecai. Muchos logos en la calle tiran clac clac Pero cuando piso lento ahí se escucha el clap clac Estás en la mira de mi mi rifle a punto y bang bang GD el mod, mi clan, representa la capital, tuve que volver para poner en orden esto Sus ideas de hip hop están fuera de contexto Que sean de la nueva escuela me suena a pretexto Mi flow ambidiestro te tumba del puesto Regresa el back, Fan Cap, soy un white cat Regresa el back, fan Cap, soy un white cat Regresa el Bom back, fan Cap, soy un white cat original style Regreso el bomba, fat cap, soy un rap Regreso el bomba, fat cap, soy un rap Regreso el bomba, fat cap, soy un rap cap mental, nace en primera camada Te ofrezco sabiduría como lo hace Yaga El regreso del dragón no lo para tu plaga Soy todo y soy nada, brillo como Daga Vivo en un país de simulación política. Entre la izquierda y derecha siempre hubo química. Draconiano sé muy bien, desaprueban mi crítica. Su mente es maléfica, su opinión es típica. Welcome to the jungle es mejor que estés hype. Tú bien sabes que conmigo no funciona tu hype. Los que me conocen saben que mi vida no es like. Presumen de underground, rapero Charlie Brown. Saben que soy funky, soy barbarian como Sean P? Ya matas el junkie, soy veneno para el rookie. La voz de los olvidados.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 Yeah! Soy como Neo con Nike escapando de la madre soy como Neo con Nike escapando, escapando, mm. escapando de la madre soy como Neo con Nike escapando de la Matrix. Soy como Neo con Nike escapando de la madre soy como Neo con Nike escapando de la madre soy como Neo con Nike escapando de la Matrix. Madrix <laughs>